En el video tutorial aprenderemos a otorgar otro intento para una actividad de aprendizaje con el perfil docente. Una vez hayamos ingresado al aula virtual, damos clic en Activar Edición. Ubicamos la actividad a la cual le vamos a otorgar otro intento. Una vez ubicada la actividad, damos clic en Editar, luego Editar Ajustes y podemos observar la tarea y su descripción. Seguido aparece la sección Tipos de Entrega y aparece el siguiente campo, Número Máximo de Archivos Subidos. Aquí se nos despliega la cantidad de archivos que queremos recibir por tarea en este caso tenemos uno si por ejemplo el docente ya calificó el trabajo y el estudiante quiere mejorarlo pero como ya envió un trabajo el sistema no le permitirá entregar otro trabajo si el docente le recibe el trabajo al estudiante un trabajo que de pronto ya corrigió, que mejoró, el docente puede ampliar a dos ese número máximo de archivos subidos, dándole una oportunidad al estudiante de entregar un nuevo archivo. De esta manera, el docente otorga un nuevo intento para entregar de una actividad o de un archivo a una tarea. Al finalizar, damos clic en Guardar cambios y Mostrar.